Estamos, como dijimos, estamos acá en el Estadio Municipal de Urlingan, un año más, acompañando acá al Club Deportivo Urlingan, donde estamos colaborando también con la actividad, y siempre es un placer estar acá. Y hoy estamos con una persona que volvió al club ya la tercera vez, la tercera muy bien, la tercera etapa, estamos acá con Oscar Landriel, muy buenas noches, amigo, y todo, y todo lo mejor para este año. Buenas noches a todos, bueno, nada, gracias por, por recibiendo que es importante para nosotros estar acá en Urlingan otra vez. Ya es como nuestra casa, ya es la segunda casa que tenemos. Bah, nuestra, la primera, me parece que es. Así que, así que contento por estar acá. Eh, para la gente que nos está viendo y no conoce tus otras dos etapas en el club, para contarles un poquitito. Y yo después de jugador en el 2012 agarré como DT, 2011, y hasta el 2016 no paré hasta el ascenso. Después en el 2019 me llamaron por el tema que estaban complicados por el tema de los puntos, volví. Estuve un año y ahora, bueno, la tercera etapa es esta. La, la tercera etapa. Y qué, personalmente, ¿qué te planteas en esta tercera etapa? Y me planteo tratar de que Burlingame sea protagonista, no que pelee los puestos de abajo y armar un equipo que sea respetado en todas las canchas, como fue siempre, como tratamos de hacer las cosas. Eh, sé que es complicado porque está muy, los presupuestos son muy altos en la demás, los demás equipos. Pero tenemos la fe de todos los jugadores que vinieron, la verdad, de hacer las cosas bien. La verdad que vino hay un rico plantel en el cual se confía mucho y creo que podemos ser la sorpresita de, del año, del torneo, pero bueno, de a poquito, humildad en todo. Eh, la C es muy competitiva, muy, muy competitiva, y el año pasado vos estuviste en caballito y estuviste, estuvieron ahí peleando un poco. Estuvimos los dos años ahí, el primer año salimos segundo. Y perdimos con Chacarita y el año pasado, si hubiera sido entre los ocho como el otro anterior, eh, hubiéramos clasificado, pero bueno, salimos sextos. Así que nada. No. ¿Cómo, ¿Cómo ves la actividad de, del futsal en general en la Argentina y eh, en la división C? Y en la división en general eh, creció un montón. O sea, sabemos que está ultra profesional, donde se pagan viáticos en la mayoría de los clubes. Y, y en la A, y en la LIT, y en la B, ni hablar por eso es bueno hacer las cosas bien, para tratar de ser protagonista y que los jugadores se puedan mostrar, porque el día de mañana, quién sabe, puedes dar el salto y vivir de esto, que es importante, que antes no se podía. En mi época de jugador era todo amateur, ahora puedes tranquilamente trabajar a la tarde, ir a la mañana a entrenar en los clubes de la elite, y eso es importante, o sea, es otro trabajo, otro estilo de vida, digamos. Una cosa es ser entrenador y este año también te toca ser coordinador, ¿no? También con, con Gaby Romero, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, es el trabajo, otro trabajo, otra faceta que estoy conociendo. Eh, lleva su tiempo, pero bueno, estamos bien, estamos encaminados en hacer un buen trabajo. Armamos los chicos de cero, vos sabés, hay, hoy, hoy hay en el club 100 chicos que, bueno, están ayudando para que la actividad crezca. Y la verdad que, nada, confiando de que vamos a hacer las cosas bien y tratando con la ayuda de todos, de vos, de toda la comisión, subcomisión, de llegar a, a un buen punto, que hacer las cosas bien durante el año. Cuando cuando te llegó esta propuesta de agarrar de vuelta a hurlingham eh, ¿qué sentiste por, por dentro tuyo? No, ya te digo, esta es mi casa. Para mí esto es venir a mi casa porque tengo muchos recuerdos, lindos recuerdos, gente amiga eh, de los jugadores, la mayoría de los repatrié, son la mayoría que tuve en tercera división, cuarta división, más los jugadores que me siguen a los clubes donde yo voy. La verdad que eso es bueno porque quisieron venir todos, ningún no, no sé, no, vinieron todos y la verdad que eso es buenísimo. Y vos con el tema de, de, del estudio, de ser director técnico de futsal, eh, todos los años tenés que ir mejorando o tenés cosas para... Cada año esto se va modernizando, digamos, eso, eso. se va modernizando y la verdad que no hay que quedarse atrás, siempre tratando de investigar más, de con colegas, hablar estoy tratando de hacer otro curso este año para tratar de no quedarme atrás en esa faceta porque la verdad que como te digo, tanto la edición y todo eso va cambiando todos los años y la verdad que las herramientas también y bueno, no hay que quedarse atrás pero lo más importante es la lectura, yo lo que siempre digo, es buena la herramienta pero como DT creo que es buena la lectura, interpretar los partidos y otras cositas una pregunta: ¿qué evaluación haces del amistoso que jugaron el otro día con Chacarita? Así por arriba, aunque sea. Y enfren, enfrentamos a un equipo en el cual teníamos dos o tres semanas más de trabajo que nosotros. Eh, nosotros arrancamos un poquito más tarde. Creo que el primer tiempo ellos no, no superaron, pero el segundo tiempo nosotros llegamos un poquito más que ellos en transiciones y pudimos haber encontrado otros goles, o sea, haber estado arriba en el marcador, digamos. El primer tiempo fue netamente el de ellos, pero creo que hay cosas para corregir, lo estuve viendo, lo estuve editando y la verdad que de a poquito vamos a ir corrigiendo, todavía falta un montón, para que, o sea, falta un mes, menos de un mes para que arranque el campeonato y tenemos fe que se puede corregir tranquilamente. Claro. Como yo recién estaba con la gente de Humboldt eh, y le pregunté lo mismo, ¿cómo, cómo se hace para entrenar con, esto, con estas temperaturas altas? Y nada, hay que cerrar los ojos, <risa> hacer fuerza y no queda otra. Eh, pasa que es una pasión para un jugador, yo como jugador, como DT, como jugador, eh, que ellos lo sufren el calor más que, que un DT que estaba hablando. Eh, nada, ellos cierran los ojos, quieren entrenar, se mueren, la verdad que ningún pero en ningún momento, ellos se matan entrenando en la pretemporada y la verdad que, que nada, hay que tener, o sea, al que le gusta lo hace, es así, claro. no hay otra, no hay otra. Ahora, ahora se hace el fixture el 15, 16 de marzo, si te dicen con quién quieres arrancar. No, la verdad que nunca me fijé, no, nunca elegí, nunca me fijé quién me puede llegar a tocar, eh, yo creo que una vez que tengo el fixture sí me pongo a trabajar cómo conseguir, eh, no sé, los partidos y esas cosas con colegas, que la verdad que nos ayudamos entre todos y eso es bueno, me llevo bien con la mayoría, así que yo me fijo más en esa situación. Quien me toque, la verdad que si es el mejor, eh. no igual son todo difícil De los que ascendieron y los que descendieron de la B a la C y de la, y lo que, de la C a, a, a la A, o sea, de la D a la C, sí. son todo difíciles, claro. todo difíciles, todo con una estructura enorme, pero ya te digo, tenemos la fe de que vamos a hacer las cosas bien, como siempre. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por, por este ratito, sé que, que estás entrenando a los chicos y gracias como siempre por hablar con la obra de Burlingham. No, Gracias a vos, siempre el apoyo desde siempre, a vos, a tu viejo, y la verdad que contento que estén ustedes acá apoyándonos en la actividad. Nos sentimos como, no sé, un abrazo al corazón, claro, claro. que estén ustedes, ¿verdad? Y los pibes, ni hablar. Eh, yo creo que una vez te lo comenté, que los pibes los tramitan y que después se, pues, se puedan ver, es único. A veces, antes no pasaba, antes salían una revistita y salían, no sé, o el puntaje, o el resultado, o el que metió el gol. Hoy te ves y eso es buenísimo. Para un jugador es buenísimo. Bueno, acá estuvimos con, con Oscar Landriel, técnico de la primera y tercera división del Deportivo Burlingame. Ahí están los chicos entrenando. Que ande todo muy bien de acá, del microestadio de Burlingame.